Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 4 de abril del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes que nos permiten compartir este contenido de mañana Gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas hermanas Mirabal hasta Samaná esta provincia del mármol y de las playas blancas, gracias al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 que nos enlaza con la vega, la olímpica ciudad de la vega, al canal 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de, de los metales preciosos, también al canal 17 a través de Televiaducto, que nos empalma con las provincias de los presidentes, Espaillat, Moca, y al 1014 en Estados Unidos. Todo Estados Unidos se cubre con el 1014 a través de Canán Y para todo el mundo, telenor.com.do en Internet, usted lo consigue. Y desde aquí les damos un abrazo grande a cada dominicano que hace honor ...a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo... ...trabajando día a día. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros... ...compartiendo este trabajo hecho especialmente para ustedes. De inmediato compartir el informe del tiempo... ...que nos trae la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED... ...que nos dice que para hoy, 4 de abril... ...las condiciones del tiempo van a estar con un sol radiante para el día de hoy en nuestra geografía nacional, gracias a que la vaguada que teníamos en altura en el día de ayer se ha retirado de nuestro territorio. Durante las horas de la mañana vamos a disfrutar de un cielo con pocas nubes, poca actividad de, pre, de precipitaciones, hay poco contenido de humedad, sin embargo, una vaguada que está en el oeste de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste, hacia nosotros, puede interactuar a partir de la tarde y de mañana con las condiciones de la superficie de nuestro territorio y puede producir entonces ocasionales nublados en la tarde y en la noche y provocar ocurrencias de aguaceros aislados con posibles tronadas hacia las regiones nordeste este, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Ya para mañana jueves vamos a tener esta vaguada directamente en el territorio nacional y esto combinado con los efectos locales de calentamientos diurnos y la orografía del terreno van a incrementar las posibilidades de, de lluvia, aguaceros, siendo moderados en ocasiones con tronadas y relámpagos en toda la zona sureste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. La temperatura van a estar calurosa durante el día, siendo fresca en la madrugada. No obstante, también se espera un frente frío para el viernes y el fin de semana y con las condiciones de la vaguada que se está acercando, esto es posible que nos de a nosotros un fin de semana con muchas posibilidades de lluvia. Ya hay algunos anuncios acerca de los ciclones o huracanes que van a estar sobre nuestro campo geográfico y todo lo que es el Caribe y el Atlántico para este año 2018. De acuerdo a los institutos de meteorología mundiales, van a producirse cerca de 14 a 15 tormentas tropicales y <coughs> más o menos de 6 a 8 huracanes van a ser de esto y de ellos de 3 a 4 pueden pasar de categoría 3 y categoría 4 lo que nos presenta que esta temporada ciclónica va a ser bien activa vámonos preparando con tiempo a medida va pasando el mes de abril otros institutos, otras investigaciones nos van a estar arrojando datos acerca de la temporada ciclónica que vamos a nosotros tener en este año 2018. Ya producción tiene lista la voz de la mañana que se titula Un paso hacia el futuro. La República Dominicana se encuentra entre los primeros países del mundo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 Nuevamente, la voz de la mañana vuelve a, re, a recalcar lo que es la importancia de las medidas a tomar para prevenir, evitar los accidentes de tránsito. Pero antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de este nuevo día, que nos dé inteligencia emocional para poder afrontar con ecuanimidad, todos los retos que se nos presentan en nuestras vidas, en cada día. Y vale la pena llamar la atención a la prudencia en todo lo que hagamos, por estos espejos que nos presenta la voz de, este, la, voz de la mañana de este día. Yo soy Francis Rodríguez. Y es, es prudente, Francis, eh, recalcarlo, porque ahí tuvimos un asueto de Semana Santa 30 muertes, la mayoría de ellas volvérselo a revés, a por accidentes. Sí, eh. Y después de Semana Santa, eh, antes de ayer lunes y ayer martes, más accidentes, más accidentes en diferentes puntos del país que llevan el luto a la familia dominicana. Con carreteras en pésimas condiciones en la mayoría de las vías, muchos hoyos, sin pintar a oscura totalmente de noche otras con vicio de construcción que no tienen la adecuada inclinación o peralti como le llaman los ingenieros y otras que son muy angostas también, vehículos no bien chequeados, con gomas adecuadas, las condiciones que hay, la cantidad de tránsito que hay, también la falta de de responsabilidad del conductor, que muchas veces ingiriendo bebidas alcohólicas tienden a tomar el, el, el control de, una, de un vehículo. También el exceso de trabajo de muchos patanistas, gentes de trabajo, de camiones de carga, que muchas empresas lo forzan a tener dos y tres días de trasnocho conduciendo vehículos en diferentes puntos del país, llevando cargas. Y ellos a veces se prestan también para tratar de ganar un poco más, exigiéndole al cuerpo lo máximo. Y viene el momento entonces de este sueño traicionero por necesidad de descansar, necesidad biológica de descansar. Y producción hoy nos adelanta aquellas cosas que se están haciendo y que se van a hacer en materia de tránsito, los puntos rojos para detectar esos lugares donde se cometen más, más accidentes y también tenerlo controlado para tratar de minimizar que se realicen esos casos, no, esos puntos no, rojos. No, no ver a diario tantos, sino ver menos, menos. Y, llegar, y, llevar, y buscar la manera de llegar al punto de que no existan que sea muy esporádico. Tenemos una llamada, vamos a darle la bienvenida a nuestro amable buenos días. Televidente. buenos días. Buenos días. Buen día, buen día hermano, muchas bendiciones para ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias, ¿quién nos habla? Leo Tavares de Tenares. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen tema, muy buen tema de mañanita, porque sí. nuestro país tiene el grave problema que toda la persona que tiene 50 pesos, sin saber guiar, compro un vehículo. Y usted ve que la calle a veces anda llena de personas que ni siquiera saben qué andan buscando en la calle, andan buscando nada, sino dando una vuelta porque tienen ese vehículo y es de ellos. Es verdad. Entonces nosotros aquí en la carretera Tenares de San Francisco Macorís, desde que hicieron esa carretera, tenemos un problema que ya más de cinco personas han perdido la vida. Y yo he denunciado eso más de 50 mil veces por este programa. Sí. Pero la gente de Uruguay, de San Francisco de Macorís, ni mucho menos de Mana Mirabal, le interesa eso. A ellos les interesa más que una persona pierda la vida, que ellos venía a hacer ese problema que hay de, de charco de agua, en la entrada de gran parada. Muchas gracias, hermano. Muchísimas Bien. gracias. Es una, un problema es de mucho tiempo. Es parte de, de la necesidad bueno, que, que hay de, de corregir muchos puntos fuertes que hay en carretera, Fran. Un aspecto importante. Si sí tenemos vías de comunicación... Construida en estos tiempos. Pero esas vías de comunicación terminan siendo parches en un problema vial dominicano cuando no se toman las previsiones. La, la, la, las previsiones, me refiero a una carretera que indique al conductor seguridad. Pero, pero hay, hay puntos específicos. Porque se, recuérdate que salimos del bache. Con, sí. Porque miren, hay que recordar, quienes transitamos por esos años en que de aquí a Salcedo era un solo hoyo, sí. y pasar de ese tortuoso camino a un camino de asfalto, pero sin prever en las curvas los perarte necesarios, ¿Es las mira. vías de intersección la adecuada forma de hacerlo? Él, él señala. Vienen a traer muchos problemas. Él señala un punto que nosotros lo podemos llamar punto neurálgico en el tránsito punto San Francisco-Tenares. Francisco es ese charco de agua que se forma en la entrada de la Gran Parada. Fácil de resolver. Cada rato hay accidente. Más de cinco muertos en ese mismo punto. Tiene inclinación suficiente para hacerle un drenaje soterrado hacia la parte lateral izquierda de aquí hacia allá. Y tiene también como a esa entrada a gran parada hacerle un sistema de drenaje responsable. Todas esas vivienda que están por ahí no cuestan un peso, porque todas inundan. Y ese punto las autoridades le ha faltado voluntad para resolver, porque parece ser que como no es a un familiar de ellos, o no le pasa a ninguno de ellos, eh, a ellos no les importa, las autoridades de obra pública, las autoridades viales, de ese punto específico, y sin una señal, sin una señal, ni siquiera de precaución, o de que, que resbale, o que hay agua, nada. A veces está eso lleno de roca, de piedras, y otras veces llenas de agua, que son arrastradas ¿Sí? de la entrada de Gran Parada hasta ese punto. Bien, vamos a escuchar otra, otra llamada, Fulvio. Muy buenos días. buenos días. Buenos días. Buen día, quién nos habla? Ah, Jesús es profesión es para decirles que yo los programo todos los días. Gracias. Gracias. Y es que de, de parque de la Resetoría de que la caída cuadrilla que quieren a, a Cosa más de malo, no es porque la gente, muchos días estamos en la basura de... y los cuantos la acá ah, afuera. Y entonces, ¿qué sucede? Que a usted no la llega y, y entra un desastre. Y... Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Jesús, eh, tenemos entendido que el vertedero San Francisco de Macoría está presentando graves problemas. No el vertedero en sí, sino el trayecto. Desde la carretera a llegar al vertedero, o la carretera que conecta con el vertedero, es un desastre producto de las aguas. Esperamos que las autoridades municipales que son responsables y propietarios del vertedero den respuesta rápida conjuntamente con la empresa Móvil Soluciones. Porque de lo contrario, ese será un tema espinoso. Miren cómo está hoy... El vertedero de Duquesa y del de otro que se incendió. No, el Duquesa está encendido ¿Todavía? Sí, todavía. Ya. No ha sido corrido a, a total. Bueno, entonces con relación al tránsito, con relación a esa necesidad, empieza por nosotros mismos. Nosotros somos los más responsables, los que tenemos la, la oportunidad de tener un vehículo. Se nos pone en la mano una responsabilidad de cuidarnos a nosotros, cuidar a los otros la velocidad de tránsito. La mayoría de las carreteras de este país no es para andar a velocidad. Son carreteras que adolecen de mantenimiento y de condiciones para poder estar a velocidad en un vehículo y hay que respetar, hay que respetar a todo el que ande ahí y respetar las leyes empezando por eso. Vamos a escuchar otro contacto telefónico. Muy buenos días. Buen día, colega, ¿cómo está? Muy bien, bien gracias a Dios. Eh, ¿sabe qué pasa en nuestro país? Que aquí mientras usted no le pone el punto a la i, aquí no se hace nada. Mira, ahora mismo salgo yo para el hospital, que van a operar a un sobrino mío, fruto de que frente a mora motor había un hoyo y mientras no se mató uno, y mientras este no se accidentó y se accidentó otro, aquí no hicieron una. ¿Tú sabes oh, sí. cuándo lo hicieron? Después de, y aquí todo es violencia, no de, lo, no de lo de abajo, no, comenzando por lo de arriba, porque ellos son los que no resuelven. Así es. entiendes? Qué Al pena. no resolver estamos como los chivos sin ley. Y eso es peligroso que la sociedad Muchas se vea gracias. como chivos sin ley, porque está reconociendo de que hay un, un, un desorden sí, en el comportamiento. Sí, sí, sí. Miren. A todo esto, como la voz de la mañana lo refleja, un punto de avance serían los puntos rojos, pero un punto de avance sería atender con prontitud esos casos que se presentan en la vía pública, que de una forma u otra se convierten en un problema y obstáculo, que degenera en pérdidas humanas y materiales, porque el que cruza un hoyo de forma imprevista, es decir, sin verlo, porque no lo tenía en ese momento, eh, había pasado en otro tiempo y no estaba ahí, y crean un hoyo y no se le atiende en una avenida tan importante. Ahora, hay calles dentro de la ciudad que se genera la necesidad de conexión de un agua, resolver un problema pluvial. Pero no hay razón para que una vía principal permanezca en deterioro por un asunto de solución y no se resuelva el tema de reponer como estaba en su estado natural. Sí. Que eso es un problema de mantenimiento, de lógica, de la acción del municipio y del estado mismo. ¿Qué problema tengamos nosotros? Bueno. Así iniciamos en La Voz de la Mañana. ¿Cuánta vigencia tiene Hoy, La Voz de la Mañana? Tratando de llevar concientización a cada uno de nosotros y a todo el pueblo dominicano para evitar accidentes. Evitar accidentes. Y ojalá que estas medidas puedan cubrir todo el país y que nosotros seamos más responsables al transitar por las carreteras. Manténgase ahí. Hay más contenido en De Mañana.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros Bueno, fin De Mañana. Y ahora a vamos amable, a darle lectura a, lo amable a los amables televidentes WhatsApp. que nos sintonizan cada mañana y que nos envían sus mensajes. William Hernández de San Francisco de Macorís. Buenos días, les estamos invitando para que hoy miércoles a las 9.30 estén presentes a la entrega de la comunicación que realizarán los 10 presidentes de las seccionales de ADP de la provincia de Hermanas Mirabal y Duarte en la Dirección Regional de Educación sobre las Problemáticas, te esperamos. Ahí está William Hernández, hoy a las 10, eh, las 10 sesionales de la ADP estará entregando en la Regional de Educación una comunicación. Manuel Iciano, Sector Santa Ana, buenos días. Es excelente equipo de mañana. Esperando que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre todos ustedes y sigan orientando al pueblo como lo han venido haciendo. Gracias Iciano por, por tu mensaje y salutación. El número que termina 3513, Martín Santana. Le saludamos desde aquí, desde este es su programa de mañana, allá en Pimentel, hermano Martín. Bienvenido Hidalgo, nos envía un buenos días, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Proverbio 17, 28, qué interesante, gracias, y además nos envía toda una columna de palabras que más adelante vamos a leer. Lourdes, los maestros más si no te oyeres, toma aún contigo a unos o dos, para que invoca de dos o tres testigos, conste toda la palabra. Excelente. Mateo 18, 16. Gracias, Lourdes. Xiomara si Polanco de San Francisco, bueno, muchas bendiciones para ustedes. Otra vez tenemos el inconveniente en la Duarte, arriba con la basura, el que, que por favor, pasar que nos estamos ahogando en basura, Gracias por, tu de, por utilizar nuestro espacio para la denuncia Ya eso sé que está siendo tomado en cuenta Alberto Cabrera, buenos días Dios te bendiga, igualmente para usted Gracias Isabel Acosta, muy buenos días Bendiciones para todos Que la pase. muy bien Saludo a Raquel Que tengas un lindo y feliz día Igual para usted, Isabel Muchas gracias Bueno, Fulvio a todos nuestros amables televidentes, gracias porque cada día nos reportan su sintonía y conectan con nosotros por cualquiera de los medios disponibles. Telenor.com.do en toda la web y allí encontrarnos en el lugar que se encuentre a través de el, las redes sociales. Un También abrazo grande, Francia. En Instagram, Facebook y Twitter. Un abrazo grande, Francia. A todos los amigos de Bajo Yuna, de Guaragua, Barraquito. La reforma y también de las terrenas a me que nos y te llaman y nos dicen, estamos con ustedes. Pronto vamos a estar transmitiendo en vivo desde las terrenas, a Maná y esos lugares. Eso viene. Es una promesa y, de tiempo. Sí, es una promesa de tiempo. Y para eso, Francis, nos vamos en vehículos de calidad, recién importados, como nuevecitos, en jipeta y carros, recién importados como nuevecitos. El gordo Automol lo tiene. Está ahí salida a Santo Domingo en la avenida Antonio Guzmán Fernández para darte el vehículo que tú estás buscando. Gordo Automóvil, el dealer que llegó para montarte bien, para montarte en la máquina de calidad que tú quieres. Dale velocidad y llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández y busca al gordo, búscalo, el gordo te da... El vehículo que tú quieres en el teléfono 809-294-3090. Gordo automón el dealer que te monta bien. Le y vamos, ya se escucha. Le vamos música. a decir a nuestra amiga televidente desde Arenoso, que También. nos está mandando un mensaje, que gracias por estar ahí como cada mañana. Y nos dice, buenos días, ¿cómo están? De aquí en Arenoso de Yanni. Yanni, un abrazo. Un abrazo. Desde aquí fuerte, de mañana. En de mañana. Y ya sabes que Fulvio dice que hay que irse montado sí, sí, sí. en un vehículo en de, de gordo, automóvil. De gordo vamos, automóvil. Y ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Francis. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, Fulvio. ¡Muy buenos días, hermano! Donde sí, yo sé que me voy bien montado, es el próximo 14. En un vehículo del gordo, automóvil. Totalmente, Automob. voy a buscar el mejor para llegar como es. Así es. voy a disfrutar, junto a ustedes y todos, de la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurante. Así que con el prodigio, no te lo pierdas, este 14 de abril, el gran fiestón. Ahí está, señores, ¿eh? Fred Clash, Nelson Tavares y El Prodigio, el sábado 14 de abril. Inauguración de Don Andrés Bar Restaurant en la carretera San Francisco de Macorís, Nago, en el kilómetro 7, en llaves. Ahí mi madre, para reservaciones, anote este teléfono. 809-290-4800. El Prodigio, en la gran inauguración de Don Andrés Bar-Restaurant, no te lo pierdas. Miren muchachos, ya iniciando con las noticias en el ámbito internacional. Marcha y presiones en Brasil en la víspera del juicio contra Lula. En diferentes ciudades de Brasil, decenas de miles de manifestantes... Pidieron a la Corte Suprema que rechace el recurso presentado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para permanecer en libertad mientras apela su sentencia de más de 12 años de cárcel. Escuchemos entonces declaraciones. Adelante. Él es un hombre que llevó a Brasil a la bancarrota Y todos los brasileños aquí estamos pidiendo su prisión inmediata Es un condenado de la justicia Esta exageración aniquila el sistema de justicia Precisamente porque una justicia que tarda es una justicia que falla Bueno ahí está señores, increíble, ¿eh? Luis Ignacio Lula da Silva Vamos al ámbito nacional Ordenan investigación luego que es reo Denunciar agresión policial Este hombre que colgó este video Lo envió por whatsapp Y luego señores se convirtió viral Ahora han ordenado ¿eh? Eso es lo que él quería La investigación Escuchemos a pesar de que es un caso que tiene una medida de coerción ya y está a, a, a, a ese caso está en manos de los, del Ministerio Público, pero de todos modos el director instruyó al director de Asuntos Internos a que indaga profundidad y que le dé una respuesta lo antes posible con relación a ese caso. Si él no es Moreno Milesi, ¿por qué lo tienen preso? Nosotros, los familiares del muerto, desestimamos la querella, la mamá y la esposa desestimaron la querella y ellos se la rechazan por... Da pena y vergüenza. Que casos como estos, realmente donde ellos saben cuáles son los autores de los hechos, no están presos. ¿Por qué no agarran el tal matador de ese? donde todo el mundo lo conoce, donde la mamá de muerte lo conoce, donde la mujer de muerte lo conoce y todo el mundo lo conoce? Señores, ahí está increíble. Esos que hablan son los familiares del muerto que lo están defendiendo al acusado porque ellos dicen que no fue él y por qué está preso. Miren, el procurador general afirma firma investiga en caso de este reo en la victoria. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del procurador. Adelante. La periodista se reunió este martes con el director de la policía. Van a tomar medidas y pues hemos recibido el apoyo que esperábamos. Es una denuncia seria, es una persona sumamente peligrosa. Bueno. Eh, veremos eso un poquito más adelante la información que ustedes veían colgada ahí la periodista Alicia Ortega ha sido amenazada de muerte supuesta, también supuestamente por reo caso una denuncia la periodista se presentó a la fiscalía o a la procuraduría y vamos a escuchar parte entonces de lo que está sucediendo con Alicia Ortega, adelante Van a tomar medidas y pues hemos recibido el apoyo que esperábamos. Es una denuncia seria, es una persona sumamente peligrosa. No tenemos temor, pero sí queremos eh, resguardar verdad y tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Pero las autoridades son las que tienen que jugar su papel, jugar su rol, eh, saber con quién y con quién no están estos reos en la cárcel, en la victoria, y ya tomar las medidas de lugar que crean pertinentes eh, con respecto a esta denuncia. La Procuraduría dice que investiga las amenazas de muerte contra Alicia Ortega. Veamos. Van a tomar medidas y pues hemos recibido el apoyo que esperábamos. Es una denuncia seria.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 Se trata de un interno que fue presentado por diferentes instituciones del Estado, la Policía Nacional, también el Ministerio Público, los testigos en su momento pues declararon y lo reconocieron. Y también pues fue un juez, ha sido un juez el que dictó pues, la medida que lo tiene a él bajo prisión. Pero no obstante ello, bajo esa denuncia nosotros haremos una investigación pormenorizada de verificación de todos los... Bueno, ahí está, ¿eh? Increíble. Vamos ya a pasar al ámbito local, regional, señores. Miren, vamos a ver cómo se mantiene el principal centro de vacunación de esta ciudad, donde cientos han acudido a vacunarse contra la disteria. Así permanece durante prácticamente todo el día el área de vacunación ubicada en el San Vicente de Paul, donde muchas personas han optado por ir a vacunarse, a ponerse su vacuna contra la disteria. Ahí está. Así que... Hay que decirle también para que esto se descongestione un poco más, que no solo en ese centro de vacunación, también se está aplicando en las UNAP y en la Dirección Provincial de Salud. Así que ahí vemos el proceso que se lleva a cabo contra la difteria en San Francisco de Macorís. Miren, motoconchista resulta herido a puñaladas durante un atraco en San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió en la urbanización Los Piantinis. Vamos a dejar que es el señor Rafael Olivares Cruz, vivo de casualidad, quien narre lo acontecido. Adelante. Anoche, una gente, yo voy con un muchacho atrás que me dijo fuera a buscarle una cabaña. Y cuando voy, voy con él, viene un carro y se met, mete en medio. Y salen los tipos con pistola de carro. Y tratan de dispararme, pero la pistola se le, se le caquilló. Entonces. Sacaron un cuchillo arma blanca y empezamos a pelear y ellos puñalaban conmigo y yo tratando de defenderme, me tiran al piso, me di en varias heridas en el cuello y después me dejaron por muerto, se, se montan en el carro y uno se montó en el motor y se fueron. Y la suerte fue un muchacho que pasó por ahí sin conocerme, se paró y, en un carro y me trajo aquí. Bueno ahí está señores, ahí está eh. Increíble, denuncia mal estado de calle frente al mercado aquí en San Francisco de Macorís Se trata de la Salomé Ureña que se encuentra intransitable Ay mi madre, cuántos hoyos Vamos a escuchar el sentir de los vendedores del mercado, adelante Ese hombre quería vino a sacar a todo el mundo aquí para afastar ¿Y cuánto hace de eso? Y mira la calle como están, cada día peor Es decir que, la, la, y es una prioridad Arreglé esta calle. Alex no ha cumplido, como, como ella hablaba. Mira, la situación lo primero fue lo que él desbarató frente a Yoma. Desbarató una cosa que está hecha, que se podía dejar así y apartar la calle. Esta calle no sirve para nada, que arregla. La vuelta hoyo. No, la calle está mala, mala, mala. No sirve, pero está viendo cuánto hoyo hay ahí. Y él dice que lo primero que prometió a Ale que él la iba a arreglar la calle todavía ni la mano le ha puesto. ¿Cómo que le afecta? ...pues por ahí no puede uno ni pasar... ...pues cuando viene a ver cualquiera se rompe un pie ahí... ...aquí no me hacen algo en política... Vladi. lamentablemente aquí no me hacen algo en política... ...para la política lo regla... ...usted está mirando... ...no hay que decir, no hay que decir nada... ...cada vez que pasa una gente ahí... ...eso es el diablo... ...cuando Félix... ...había cámaras todos los días... ...de Ale... ...ahora no hay cámara... ...bueno señores, ahí está... ...ahí está eh, la situación por ahí en el mercado municipal... Miren, protestan en el sector Cuesta Blanca por demandas incumplidas al ritmo de una mechonada. Los moradores de esa zona se dirigieron por diversas calles de San Francisco de Macorís y protestaron. Ahí vemos las imágenes de la manifestación de esta mechonada y escuchemos entonces. Adelante.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 Ellos saben por qué este movimiento está en la calle, entonces de ellos depende que este colectivo en vez de estar en el medio de la calle levantando esta protesta y levantando esta consigna de esta manera, esté en otras actividades de carácter formativo, de carácter artístico y entre otros, otras actividades que también le favorecen al, al pueblo están, señores, las declaraciones, ¿verdad? Sobre esa situación. Mal estado de carretera que comunica de Blanco Arriba en Tenares. Así que las imágenes muestran que esto está, que se encuentra eso intransitable. Así que ahí está, señores, la situación por allá en Blanco Arriba, Tenares. Terrible la vía. Según un llamado a las autoridades competentes para que vayan. Imagínense ustedes, mírenlo ahí cuando llueve, cómo se pone ese lodo, ese barro. Muy peligroso, por cierto, para los que transitan por esa vía. Blanco Arriba, Tenares, intransitable. Denuncian arrabalización del área verde de la urbanización Toribio Camilo. Terrible la situación por allá, ¿eh? De la urbanización Toribio Camilo, los solares baldíos, los solares baldíos se encuentran eh, y ellos han hecho un llamado a las autoridades competentes para que vayan en su auxilio a velar, ¿verdad?, a limpiar principalmente esos solares baldíos que ellos han dicho que atentan contra su seguridad, contra su seguridad, señores. Miren, vamos a ver este hecho Ocurrido anoche en el municipio de Pimentel Muy lamentable, donde muere un joven Por allá perdió su vida un joven en Pimentel Así que este, este joven, según los reportes Murió al ser impactado por una patana En la entrada al municipio de Pimentel La víctima fue identificada como Luis Meregildo De 28 años el cual residía en el sector Los Molondrones Los Molondrones El vehículo era conducido por el nombrado Antonio Carrasco Quien se entregó a la policía Así que vemos imágenes cuando era llevado eh, Cuando se encontraba también en el hospital Felipe Achecar Luego de recibir las atenciones Y repito Perdió la vida el joven Luis Meregildo De 28 años De edad Qué lamentable ese acontecimiento. Miren, señores, antes de irnos más adelante, ya en el, ¿verdad? Estaremos presentándoles un hecho que ocurrió en, de agresión entre dos personas en Vizcalvalle para que ustedes puedan analizar ese video también. Terrible, cómo andamos, cómo anda nuestro comportamiento. Decirle a todos ustedes: el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light.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 En la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en el kilómetro 7, en llaves. Ay, mi madre, qué fiestón. No te lo pierdas. Llama para reservaciones al 809-290-4800. Gran apertura de don Andrés. Bar, Restaurant con el prodigio en llaves. No te lo pierdas. Fulvio, Francis, vámonos, ¿eh? Y todo el equipo de producción para ese gran fiestón. Bye, bye. No hay tiempo para... Gracias, Vladi, pero...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 En el teléfono 809-294-3090 Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte bien Bienvenida Raquel Buenos, buenos días, días En Francisco. la yipeta de Gordo Automol sí, tú siempre me das una bienvenida con yipeta <risa> <risa> y todo Muchas gracias Julio, eh, buenos días Francisco Buenos, buenos, día, buenos días, días Raquel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno. Ya estamos en este miércoles octava de Pascua Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos, muchas informaciones. Muchas que informaciones, muchas. Un día muchas. muy activo, República Dominicana eh, se producen y bueno, nuestro San Francisco de Macorís también se producen muchas informaciones. Lamentable que la mayoría no puedan ser positivas. Sí, no muy, muy lamentable. Eh, mira, salió el procurador diciendo que va a investigar el caso. Del reo que hizo la denuncia en la cárcel de la Victoria. Y los mismos familiares de la persona afectada, la persona que murió, dicen: Nosotros desestimamos la querella porque ese hombre no es. Lo tienen preso injustamente, lo hemos dicho y no nos hacen caso. Eso es tremendo. ¿Qué te quiere decir eso? Están que protegiendo. Negro, que negro Milesi es el hombre con el que ellos no quieren. Toparse nunca. Están protegiendo. Y están apañando una verdad y la están convirtiendo en mentira. Y hay que ver cómo sale el director de la policía hablando sobre eso. Que ese caso lo, eh, ya lo tiene la justicia, no obstante, van a investigar. ¿Tú crees que no saben lo que está sucediendo? Claro que saben. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y cómo se arreglan expedientes? ¿Y cómo se hacen expedientes? Claro que lo saben. Qué lamentable, qué lamentable, es que se sí qué Binesi. lamentable, Francis, que nuestra Policía Nacional y nuestra justicia al se al, preste a eso. Al director que vuelva a poner la foto donde está de pie una persona, que me parece ese es Negro Vinesi. No, no, no, no. Sí, ese es el mismo, no. el mismo en la vestido, reflexión atrás. Oh. Es la misma vestido. persona. Ya. Y no es un asunto de confusión. La misma familia está diciendo que no, que no es no, confusión. Ese no es el que está denunciando, ese es el negro Milesi, que tiene un parecido. Pero mucho. Pero este es más fuerte, más alto. No, y este es el que paga. Bueno, el procurador también, Jean y Rodríguez, ha dispuesto una investigación profunda en otro tema. El caso de la denuncia que ha hecho la periodista destacada, muy periodista delicada. de investigación, eh, Alicia Ortega. Claro que sí, muy delicado. Ha habido una amenaza de muerte a Alicia. y En el día de ayer, Jean Alay ordenó investigar esa amenaza, pero también afirmó que ha recibido, tras ese reportaje eh, el as del asesinato de un comunicador en el 2011. Sí lo voy a citar, haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para verificar la veracidad de la denuncia e identificar al interno que había hecho la amenaza y adoptar las medidas correspondientes. Imágenes de ayer mientras eh, Alisa se dirigía a la Procuraduría y bueno y luego daba declaraciones a la prensa al momento de la salida. Que investiguen eh, también al Procurador, el capitán que lo asesinaron, que pareció ser como si fuera un atraco porque él era testigo en esa causa de, de la muerte de ese periodista en San Pedro en Alay también sí. tuiteó ayer, tuiteó, seguimos de estrecho a esta situación y tomamos desde ya las medidas del lugar para garantizar ante todo su integridad física. Se refiere al cuidado de esta destacada periodista que realiza sus investigaciones con mucha profundidad, un ejercicio periodístico muy serio. Y qué pena, ¿no? En esta coyuntura, en esta semana en que se celebra el Día Nacional del Periodista, entonces mira de qué forma... Eh, son gajes del oficio, eso, eso todo el mundo lo sabe, lo tiene bien claro, los riesgos a lo que es, trae como consecuencia asumir con responsabilidad una investigación y denunciarlo, pero el rol del periodista siempre será decir la verdad, aunque traiga estos riesgos. Ese Ahora, la Procuraduría tiene que garantizar <coughs> la vida de ella y de todos. Sí, ese periodista que murió en una causa uh -huh. muy delicada, muy, muy cuestionada, había publicado en su revista, en su revista, algo que involucraba a ese a, a esa persona que está preso en la Sí, en la y, y el mensaje que le mandaron textualmente a Alicia fue: si lo condenan, Alicia va a saber quiénes somos, le vamos a dar. Eso lo afirmó la propia Alicia el pasado lunes, cuando ella develó de que Silvestre fue secuestrado el 2 de agosto de 2011, un hecho en el cual participaron seis individuos pertenecientes a una banda dirigida por el imputado. El, el imputado. Y luego hubo uno de estos que emprendió la fuga hacia Colombia. Entonces uno de esos imputados que está detenido mm. fue que mandó ese texto a Alicia, que si lo involucraban a la otra persona, entonces Alicia iba a saber quién y, era. Y ellos. parece ser que tiene cierto poder porque lo que ha sucedido después del 2011 hacia acá involucran varias muertes. Entonces las autoridades deben de dejar de estar en compañero Tibio sobre este caso Atención al procurador, que es el que tiene la mayor responsabilidad sobre sus hombros, y investigar esto a fondo, investigar a fondo. desde el a principio Matías hasta el final. Abelino Castro, es el señalado como el actor intelectual de la muerte de José Silvestre, el periodista. Entonces, los detalles que reveló, la investigación que hizo Alicia, lo compromete mucho más a cuidar la vida de, de los periodistas que, y de todo ser humano, por supuesto, pero más en el ejercicio de su derecho de informar con veracidad, con entidad ¿No y a tiempo. Que el terror del delincuente hacia la sociedad objetiva y positiva se imponga mm. y que una autoridad se presente ante los ojos del pueblo, como se presenta en la denuncia del joven preso con los dolientes, defendiéndolo. Como cosa rara eso. Que no, bueno, claro que se dé, porque pero, hay vale, justicia pero social no se... en, en, sí. en ese pueblo que está sufriendo los embates del terror y la delincuencia. Que no quiere un inocente preso. ¿Ves? Entonces bueno. cuando tú tienes casos como este, el de la denuncia es el reflejo del que está amenazando Alicia Ortega, que es una investigadora y una periodista, sí. en la cual un pueblo tiene derecho fundamental de ser informado y ella de informar, porque esa es su carrera y su medio. Bueno, Pero no. si, si a base de terror se acalla, se, se silencia, para, para ocultar y, y, y lograr objetivos desde la cárcel, nos jodimos no jodimos. Pero por ejemplo, otra parte Francis tú sabes que en Santiago se le ha dado seguimiento al encargado de nómina de Santiago y la justicia no ha actuado prácticamente porque ha reenviado reenviado, reenviado y no llegan a, a bueno pero por a, lo pronto fue detenido con una orden internacional está, está, de, aquí. está detenido pero le están dando larga y paño tibio al asunto también pasó en Atillo tú sabes que hizo el contable en Atillo del municipio, de, del distrito municipal de Atillo eh, tomó los recursos y se desgaritó el fenecido Juancito Espor Óyeme. fue el primero que sometió a su contable, al encargado de nómina de su ayuntamiento en la capital ¿qué está pasando en Pimentel? ¿qué está pasando? atención a lo que está pasando en el ayuntamiento de Pimentel la antigua contable de acuerdo a fuentes que me han informado ya mañana vamos a decir el nombre, se adjudicaba en la cuenta electrónica 100 mil, 70 mil pesos, y le adjudicaba a su esposo también, 50 mil pesos, 30 mil, 20 mil, 25 mil, todos los meses. Y eso ha traído como consecuencia un desfalco en el ayuntamiento de Pimentel, que sobrepasan los 2 millones de pesos. ¿Cómo? Hoy se, tará, se estará tratando el asunto allá con los regidores y vamos a esperar eh, en qué se desenvuelve esta situación. ¿Pero eso es grave? Es muy grave. Y nuevamente Un municipio vuelve el, mo, poca... el modo vivendi, uh -huh. las cuentas electrónicas. El asunto de, de, de, de las nóminas, el falta asunto del de personal. Falta de supervisión o sea, y de la... Hay que, hay que darle seguimiento Mira, a esto. Hay que sabe, darle seguimiento a esto. ¿Tú sabes cómo es...? Está estructurado legalmente. Hay un tesorero, un encargado de nómina, un gerente financiero y por las salas capitulares se establece el Contralor Municipal. Que por ley y a la luz del entendimiento nuestro como experiencia que tengo de Administración Municipal, el Contralor es el funcionario de mayor poder administrativo que exista en una administración cualquiera. Busca la ley 176 y te va a definir en tantas cosas que el Contralor municipal tiene que ver. Para la supervigilancia de esas cuentas. Pero ¿quién es en el orden administrativo lo, abajo, en la, en la alcaldía? El gerente financiero, la tesorera y el alcalde, que conjuntamente sus firmas y sus autorizaciones son lo que envían al banco, porque podríamos estar tergiversando la verdad, porque no es cierto que las nóminas electrónicas se presten para esto. Bueno, eh, tengo que hacer la aclaración, porque fue una, aclaración. Fue una de las torpezas más graves que cometió Félix Rodríguez. En siempre entender que el problema estaba en la nómina y no en los operadores. Bueno. Porque él era responsable de vigilar y la tesorería también. Hay, hay que investigar lo de Pimentel. Por otra parte, Francis, un motoconchista atracado y apuñaleado aquí en San Francisco de Macorís. Qué pena que sigan ocurriendo estos casos. Atención general, ustedes que lo pusieron como director de esta región... De San Francisco de Macorís, región nordeste Preste atención Hace falta vigilancia En los diferentes sectores de San Francisco de Macorís Que estos casos no vuelvan a ocurrir Así es, así es Bueno Caramba Así es, estoy tratando de dar ahí una Hoy es día de Martin Luther King, 50 años de su fallecimiento Tengo, en el Van 68. a desvelar una Sigue teniendo buena sueño su, Sus descendencias siguen tratando de conquistar el, eh, ese sueño que él logró y que todavía hay, hay mucha lucha porque eh, enmendar en ese Tengo sentido. Tengo un sueño, Raquel. ¿Usted tiene uno? Sí. ¿Cuál es el suyo? De que el terror y la amenaza... No gampeen no y nos limiten y nos ganen la batalla a tener una sociedad No, no nos fuerzan en el brazo, claro Una sociedad en la que podamos convivir dominicanos y dominicanas en paz Así es, Martin Ten Luther King, líder de los negros y de los derechos humanos Emprendió una gran cruzada, sobre todo para cambiar esa mentalidad racista de la época eh, Los derechos civiles fueron uno de los grandes temas que él abordó y bueno, y hoy se recuerda 50 años de su muerte William Hernández en el WhatsApp Nos escribe, dice buenos días, les estamos invitando Para que hoy miércoles 9.30 de la mañana Estén presentes en la entrega De una comunicación que realizarán Los presidentes de las seccionales de la ADP De las provincias, hermanas Mirabal y Duarte Muy bien, esto es la dirección regional de educación Donde van a abordar las problemáticas Nos escribe Eduard Hernández Jobo bonito, Eduard, buenos días a ustedes y a los amigos que me acompañan a verlos. Hoy quiero saber dónde está la persona que hablan tantas cosas positivas arriba de todas las cosas negativas de ese alcalde. ¿Qué está pasando en el mercado? Solamente se ha hecho un bañito y ya creen que acabó con la contaminación del mercado. Ahí están las calles sin bueno. asfaltar, ahí están las mercaderes quejándose de la suciedad de las calles. ...y el alcalde solamente sabe darse bombo y los lambones de él... ...también que terminen de arreglar la porquería de los jardines... ...que hizo en la libertad y lo vuelva de nuevo peatonal... ...ya que estamos cansados de sus mentiras... ...escribe Eduard Hernández de Jobo Bonito... ...Ramón Molina de los Fieles dice que Alex Díaz se burla de este pueblo... ...y yo me pregunto, ¿y el Falpo? ...no le reclama al alcalde, dice Ramón la Molina... Pregunta. Leonel Ureña Mercedes de Villarriba manda estas imágenes. Leonel dice que envía esta foto del lugar donde iniciaron los trabajos, de la construcción del parque municipal de Villarriba. El mismo está paralizado para advertir a las autoridades provinciales de Duarte que nos lanzaremos a las calles para protestar. Ahí está el llamado. Vamos a ver, ¿qué más? Martín. Ok, Martín desde Pimentel Aprovecho la ocasión para saludarles Y pedirles que hagan un reportaje sobre las calles de Pimentel Que no hay una que sirva A ver si el gobierno central se apiada de nosotros Ya que este municipio es muy pequeño Y parece que los recursos no dan para resolver Ahí está el llamado y la petición Cerramos con Lourdes de los Maestros Que acaba de entrar su información Lourdes nos manda, Mateo 18, 16, 21 eh, La tumba estaba así, así es, ha resucitado, Mira, aleluya Raquel. Y Arlington, perdón, Arlington Peña, buenos días Da pena y vergüenza la justicia dominicana, dice Arlington Peña Desde Washington dice ahora sí eh, Aduana, desmiente, pasajeros deban pagar por artículos personales Eso fue una noticia de ayer que anduvo en las redes sociales Y llega como oficial, y lo tengo aquí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 ...cuesta menos, mi outfit de cada 10, gracias a Siana... ...nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier con el teléfono... ...809-588-2395... ...pase por allá, llegaron bellezas para que usted la luzca en cada momento... ...si quieren andar es por casual, formal, súper formal... ...todos los atuendos, tendencias, las tiene Siana... ...donde vestir a la moda cuesta menos fulvio. ...Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted tenga una empresa amigable con el medio ambiente. Cero malos olores, cero gusanos, cero moscas en las granjas avícolas, porcinas que tanto hieden, en las granjas ganaderas, en los sépticos, en las plantas de tratamiento, en los hoteles, en las cocinas. Cero malos olores y cero moscas con los microorganismos eficientes. Llame a José Elías Vargas al teléfono 8 29275 1120 y sea responsable desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente y su salud es son Nature, una clínica que aplica técnicas de salud de forma natural Oson Nature se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29, allí está el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales de la salud ¿De ¿Dónde se aplica la terapia del dolor o sonoterapia, quisionología aplicada? Su teléfono 809-294-6426. Son Nature, una forma natural de solucionar sus afecciones de salud. Y el Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty te ofrece todos los servicios para que usted luzca una piel. Suave, reluciente, joven, terza, sobre todo para que la luzca en buen estado, salud, para que se vea muy bien, como siempre le digo por fuera, pero también se sienta muy bien. Tiene todos los procedimientos y además somos distribuidores exclusivos de los productos BioNaturi Skin Care, así que producimos cabones naturales, 100% natural, como también cremas. Usted nos puede llamar al 809-244-0028 y les recuerdo que estamos en la calle San Francisco entre José Reyes e Invert Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición óptica, máxima visión solo marcas, solo prestigio si usted quiere verse bien pero también proteger sus ojos que estén en óptimas condiciones óptica, máxima visión eso es lo máximo, eso es lo mejor usted se ve bien y tiene también sus ojos bien protegidos en la calle Castillo esquina La Cruz, San Francisco de Macorís en el teléfono 809-588-7675 óptica, máxima visión Solo marcas, solo prestigio. Raquel Fulvio y a todos los amables televidentes de Las Guaranas y la zona saledaña, Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas. Allí encuentra usted todo lo que busca en un supermercado. Productos frescos, a tiempo y por departamento. Supermercado Almanzar en Las Guaranas. Calle principal 34A Las Guaranas y les recuerda que aceptamos tarjeta Solidaridad tan nuestro como las Guaranas, supermercado al manzar. Así es, y recordarles Anco Bar. Anco Bar, cuida tus uñas, les invito a visitarnos, trabajamos en horario corrido hasta las 7 de la noche, visítanos de domingo a domingo, ahí estamos en Anco Neivar, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial Módulo 5A, 809-744-5910 para sus citas. Raquel y Furio, recordarle que hoy en la entrevista central tendremos a la profesora Carmen Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto UAS San Francisco. Pero antes sé es que este es, es el momento Vamos. de saludar a algunos televidentes y luego tu tema. Por supuesto, así es. Tenemos los eh, directivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de San Francisco de Macorís y vamos a conversar con ellos en breves minutos. Antes, agradecer a todas las personas que nos escriben. Y bueno, ya entró en el WhatsApp. Vamos a ver esta foto del líder eh, Martin Luther King, que ya le decíamos hace unos minutos atrás, le decíamos que hoy se cumple, se recuerdan los 50 años del asesinato. Él estaba en Memphis en un, en un hotel, una habitación del hotel con otros líderes, con otros pastores. Y bueno, salía al balcón, según cuenta la historia, y una bala le, le traspasó la garganta, esa bala que le arrancó la vida por él defender esos derechos civiles, esos derechos de los negros que la conquistó a través de Yo tengo un sueño y sus familiares hoy día. Sus descendencias, pues siguen con ese sueño, siguen teniendo otros sueños que quieren lograr conquistar. Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King. Lo tenemos, vamos a proyectarlo en el WhatsApp, por favor. Que hemos mandado él la. Estaba la preparando foto. un discurso. Yo tengo un sueño. En ese ese discurso sueño. fue memorable. 2.500 oh. piezas oratorias disertó él, un discurso, en toda su historia, en la lucha por conquistar sí. ese sueño en todos los estados de los Estados Unidos los negros tenían uh -huh. impedido hasta sentarse donde iban los blancos en, en los bajos, vehículos en bien. los trenes si hacemos una un comparación estantivo. habían baños que eran para negro otro para blanco si hacemos una comparación de lo que en República Dominicana se le llama racismo es total diametralmente distinto sí. porque por eso es que yo digo que es un chantaje la sí. de las siete palabras de los curas de esa facción de la Iglesia Católica el viernes santo pasado Bueno, también nos escribe el número Porque que termina Porque ahí se había una discriminación Terrible, radical, radical. Sí. El número que termina es 63 La República Dominicana, escúchame, sí. es muy solidaria Demasiado, 63 0, 0, Aunque aparecen unos cuantos racistas Bueno, pero Eso, yo quiero que me... Gracias, su... gracias a Dios Ahora, menos, como yo son te son digo, menos. como dice Martin Luther King Yo tengo un sueño, ahora yo te pido Yo pido un solo caso en el país Los reto a cualquiera Un solo caso de, un, solo caso de un individuo que por su mala sangre y inactitud agreda a otro porque simplemente tenga un color diferente. Yo quiero que alguien me lo, me lo señale Muy en bien. este país. Los reto a cualquiera. Muy bien. El número que termina es 6300 no, sí. también escribe y nos manda un mensaje de familia, lugar del perdón. Es el mensaje del Papa Francisco, que está mandando a través de las redes sociales para compartir, donde indica que no hay familia perfecta, así que todos los padres... Eh, todos tenemos padres perfectos, para nosotros son todos perfectos, no nos cansamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás y decepciones uno a otro. Es parte del contenido de esta información que nos envía este amable televidente. Gracias también por escribirnos, Fior Antigua nos escribe, nos da los buenos días, dice que el ayuntamiento tiene tres días que no recogen la basura en el centro de la ciudad. Aquí en la Inver con Frank Grullón no se aguanta el mal olor. Es una denuncia en y Móvil que vayan Solución. a comprobarla. Ahí Hola. está. Atención a Móvil Soluciones y a la supervisión que debe dar el ayuntamiento que no se desliga 100% aunque tenga esta empresa como prestadora no de se, servicios. No se, no se comprenden. No se están llevando bien. Bueno, no sí. se comprende porque yo... Ellos... Bueno, muchísimas gracias Raquel y gracias Francis. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema un poco delicado, que es el tema eh, de la migración, el tema de la nueva orden emitida, que fue emitida el 6 de marzo del 17 por el presidente Donald Trump. Y es un tema, que, aunque yo no sea experto, pero me atreví a buscar algunos datos y compartirlo con ustedes por la importancia que esto estriba en nosotros, ya que tenemos una diáspora muy activa en todas las latitudes del globo terráqueo, y muy especialmente en Estados Unidos, porque estas nuevas normativas para llenar los formularios, el DC-260, para visa ya de residencias y el DC 160 para inmigrantes de paseo ya o negocio no inmigrante, no inmigrante o estudiante, estas nuevas normativas van a afectar directamente a 500 mil dominicanos que están solicitando residencia y sus familiares a fulano que lo piden, otro que está pidiendo su residencia directamente, los familiares, en fin, más de 500 mil dominicanos directamente pueden ser afectados por estas nuevas normativas para llenar este formulario de c 260 Por unas cuantas cosas que incluyen dentro de este formulario, más preguntas, muchos han dicho que toca demasiado la privacidad, que vamos a ver cómo se está desenvolviendo. Y lo otro es que nosotros el año pasado recibimos más de mil visas no inmigrantes y este año también somos la cuarta nación de las Américas en recibir esta cantidad de visado para no inmigrantes lo que implica que nos va a afectar a muchos. Y otros, que tal vez no han pasado, ni han pensado viajar, sí tienen alguna relación con aquellas personas que viajan, o son residentes o son ciudadanos, porque son familiares y les envían remesas aquí. Entonces, dentro de... Esta nueva orden que dictó el presidente Donald Trump ya se están haciendo algunos ejemplos con 60 mil migrantes y no inmigrantes y en 60 días después de toda la revisión entonces se van a poner en vigencia, ya en 60 días. Aquellos que ya llenaron sus formularios, que ya tienen todos sus asuntos y requisitos hechos no le va a tocar, pero sí, ya en 60 días inicia este proceso ¿qué incluye? se incluye que van a pedir revisión total de todas las redes sociales que usted como persona ha usado en los últimos cinco años todos los correos todas las direcciones todos los números de teléfonos y también de sus allegados amigos más cercanos, familiares más cercanos. Lo que implica que la privacidad suya en estos medios electrónicos va a verse un poco lesionada. Contraseñas de tu correo electrónico. Uh -huh. Todo lo que tú has dicho o hablado pues son ha medida hecho, del desnudo se llama. Bueno, diría yo Prácticamente lo está dejando sin ropa interiores. Porque fíjate algo, todo lo que se haga del acto, no importa que sea San Estados Unidos, pero eso será íntimamente relacionado con la forma de gobierno o de Estado que nosotros tenemos para esa relación del ciudadano dominicano cuando tiene interacción con la embajada norteamericana. Sabemos que aquí somos débiles y arrodillados. Ahora, atenta contra la integridad de las personas, su intimidad, el celo del correo. Sí. Porque constitucionalmente tenemos sí, sí, sí. derechos fundamentales que nos preservan la no autoincriminación. Sí. De admitir que usted haya puesto un comentario en un momento determinado por una situación determinada y opinara. ¿Se le puede usar en su contra? No. No. Pero También si lo hacen, hace... porque ellos tienen la... Tú sabes que el derecho migratorio es un, no es un derecho fundamental, es un privilegio. Sí, ok. Te digo, en el sentido, cuando tú lo usas. Pero como nación... También nosotros tenemos el derecho a través de la Cancillería, pues lo que te digo, un estado arrodillado, vamos a ver cómo resolverlo. Presentar, reacciona frente a presentar, presentar eh, algunas eh, solicitudes de que no sea de conformidad. O sea, de... sí, eso son los 60 días exactamente. para evalu evaluar. Y yo creo que nadie y que sea juicio va a ceder una contraseña de una red social no, no. personal. Por más que Estados Unidos que quiera vivir, no, no. pero por Dios es una locura. O sea, yo no, no creo que aparezca uno que Eso, lo sea. Yo Eso. se la doy la cambio Ahora, después. las redes sociales. Yo las, las la redes sociales la Ellos las ven siempre. ¿Qué ¿Por qué el destape y el boom con el tema de la Facebook? Bueno, ahí voy a llegar. En el caso de la sí, campaña. Ahí voy no lo tienen las mismas redes sociales, llegar. no son las son que nos que tienen a nosotros abiertos. Ahí, ahí voy a llegar. Cada like que tú le das a algo, ellos te hacen un mapa. Qué sí. cuáles son tus gustos, sí, con quiénes sí, tú sí, hablas. Sí, sí, sí. Entonces, Pero de ahí es que todo te, todo te mandan las propuestas. Pero ya de ahí, ah, bueno. tú das tu contraseña. <ríe> <Eso> es interesante <ríe> la discusión. Sí, lo otro es examen médico. También tiene que entregar el récord de los exámenes médicos en los últimos cinco años. Totalmente. El número de todos los pasaportes que tú hayas tenido en esos últimos cinco años es decir que vamos a solicitar una <risa> certificación que ahora va a tener un costo en pasaporte nacional y nos van a cargar esos cuadros nombre y fecha de tus familiares, de nacimiento de todos tus más allegados lista de los países que tú has visitado ellos no lo saben datos de los empleadores tuyos quiénes están empleado en los últimos 15 años y lo que tú has trabajado ahora, lo fuerte de esto es que toda esa información va a ser pasada al FBI buen trabajito ahí todas tus informaciones van a estar pasadas al FBI y buscando vínculos con el terrorismo eso es lo que se quiere hacer buscar esos vínculos con el terrorismo pero bien decían ustedes las redes sociales la casa matriz Facebook, Yahoo y todas esas Empresas que se dedican a, a captar datos de personas, tienen absolutamente todo. Usted solamente tiene que entrar. Y luego se la venden. Hay especialistas en psicología, en psiquiatría, especialistas en sociología, en todo, trabajando en esa empresa. Con simples datos, ya se dan cuenta de tus gustos, tus necesidades, en fin. Y muchas empresas... Han usado estos datos personales para negociar, para comercializar con casas que venden productos. ¿Para qué? Para focalizarlo a usted en eso que a usted le gusta. Ahora recientemente vimos una lucha interna entre dos grandes compañías, la de Facebook y la compañía británica, acerca de la... El desliz, ¿verdad?, de informaciones. Millones de usuarios se salieron millones. de Facebook. Óyeme, de una vez. Este, este estudioso de redes sociales, a través de asuntos electrónicos, pudo accesar a más de 30 millones de norteamericanos, de todas las informaciones de ellos. Entonces, ¿el peligro dónde es que está? Nuestros jóvenes, y muchas personas que no son jóvenes, Usan las redes sociales, lamentablemente, de una manera muy irresponsable. Ahí usan y hacen de todo. Ahí se exponen a todo. Y ahí exponen también a sus familiares a todo. Y esa privacidad que usted cree que usted posee en esas redes sociales es una inseguridad total. Esa seguridad que usted cree... Esa privacidad que usted cree, eso no existe. Eso es un espejismo. Estas grandes empresas y también los grandes organismos de inteligencia de las potencias, no solamente de Estados Unidos, sino de las potencias mundiales, tienen centros especializados exclusivamente para saber de usted absolutamente todo. Nuestro llamado es que seamos muy precavidos Seamos muy responsables en la hora de usar esta plataforma que la modernidad no ha puesto en nuestras manos. Ser responsables para no poner en riesgo nuestra misma privacidad, pero también de nuestros amigos y de nuestros familiares. Así es. Muchas gracias, Fulvio. Gracias, gracias por tu interesantísimo tema. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos de una vez con la entrevista central. Quédese con nosotros.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Nos place recibir actores de primera mano que vienen a contarnos información importantísima, como siempre, se la presentamos a todos ustedes, amables televidentes. Están los directivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís con nosotros, la directora general del Recinto, la maestra Carmen Santiago Páez. Gracias por acompañarnos, el maestro Juan Tavera, subdirector administrativo y el maestro Alvin Toribio, subdirector académico. Buenos días, bienvenidos de mañana a su casa, maestra, maestra. Gracias, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar desde aquí a la comunidad universitaria, a ese profesorado que se integra de las 7 de la mañana a impartir docencia en nuestra universidad, a nuestros estudiantes que se desplazan desde muy lejos tras su formación y a esos servidores administrativos y de apoyo que sin ellos tampoco sería posible la docencia en nuestra universidad, y a todas las familias de nuestros eh, integrantes de la universidad, los padres, a toda esta región que apoya ese recinto universitario. Así es. Profesora, en la academia, hoy día, Ajá. en su gestión, vemos que ha enfocado mucho en las realizaciones Espacios que quizás no estuvieron habilitados, habilitándolo. Eh, departamentos que hacía tiempo deseaba tener la universidad, ya lo tiene. Explíquenos, usted se ha enfocado en realizaciones, diría yo. La universidad tiene tres aspectos fundamentales. Okay. La docencia, la extensión y la investigación. Yeah. Entonces, eh, se hace necesario preparar los espacios áulicos como uno a uno, donde los profesores impartan la docencia y donde la reciban los estudiantes. Entonces esas aulas deben tener condiciones de mobiliario, de equipo de apoyo, de equipo tecnológico. Un, un docente, tres horas de pie y cuatro, impartiendo docencia, no es fácil. Entonces lo primero que hicimos fue trabajar las condiciones de los espacios áulicos de nuestra universidad. Los laboratorios no es posible una docencia solo teórica. Los laboratorios son fundamentales. Unos son tecnológicos, otros son de investigación, como el de, la, de son los de la ciencia, química, física, biología, y además otras carreras que necesitan apoyo de laboratorios, como es la contabilidad, y entre otras, agrimensura, entre otras carreras, así como agronomía, y por eso entonces hay que mirar, hacia la finca de la universidad y los sembrados que en ella se han hecho a favor de la práctica de esos estudiantes, Muy para bien. que salgan de ahí formados. Entonces, todo eso es apoyo eh, a la docencia y que tiene que ver con la parte física eh, de la infraestructura, Correcto. Eh, pero además eh, esa parte de lo que es docencia, de lo que es la formación, eh, tenemos también la exposición de libros de docentes que escriben y se hacen las exposiciones de esos libros, tenemos también ferias culturales eh, para trabajar la extensión y la y la vinculación de la universidad con la gente de las comunidades de aquí, de esta región. Maestra, indudablemente que una de las realizaciones más grandes y que quedará para la posteridad es la puerta principal. Sí. Y en el día de mañana vendrá el rector magnífico doctor Iván Cruz John Fernández a inaugurarlo junto a ustedes. Todo el procedimiento, ¿qué tanto fue, eh, eh, tanto fueron los esfuerzos para lograr esa conquista? Lo primero que hay que decir es que esa puerta eh, fue como la aspiración de nosotros como gestores de la universidad en procura de que ese símbolo cultural, como es la puerta de la UAS, donde eh, se juntan varias, varios aspectos, de lo que son los símbolos eh, de la universidad Correcto, Ahí está el escudo sí. Sí, Grandote de entrada cuando uno llega eh, esa, esa puerta Se hizo con el criterio Con varios criterios, por ejemplo eh, Con eh, varios propósitos eh, Estamos Trabajando todo lo que es la verja Perimetral de la institución Y lógicamente tiene que haber una gran puerta De entrada Correcto. que concluya Todo lo que es la verja perimetral Y nos sí. dé seguridad a los que habitamos en la institución. Pero la otra parte es la imagen cultural de la universidad, que hay que afianzarla y darle carácter. Entonces, nuestra universidad lo que tenía eran entradas peatonales eh, que no nos permitían ni la seguridad, ni tampoco el afianzamiento cultural de lo que es la UAS en nuestra región, de lo que es un recinto universitario. Bueno. Entonces, esa puerta se hizo eh, con... Planta física de la sede central. Ellos son lo, eh, los que han trabajado. La inversión trabajado económica, Con todo el lo... ingeniero que ha trabajado esa obra, Rafael Peña. Todo ha sido con la oficina de planta física de la sede central, lógicamente con la autorización de las autoridades uh -huh. y de lo que tiene que ver en la UAS con la gerencia financiera, los auditores y todo el proceso que se hace para hacer una obra como esa. Bueno, ya esa gestión de ustedes está llegando ya a su final. ¿Sí? No así su trabajo en favor de la universidad. No. Y pronto va a haber elecciones. Eh, ¿Pueden dar en resumen ahí qué cosa le ha faltado? que siempre eh, falta? Una gran obra falta. Y es que nosotros no cabemos donde estamos. <risa> Somos más de 16 mil estudiantes de grado. Y de posgrado tenemos 13 maestrías abiertas. Sí. O sea que hay muchas sesiones que están en campo, como se dice en la UAS. Wow. Entonces, por ejemplo, la carrera de educación física está en campo. Eh, en la carrera de ingeniería, su campo es la finca. O sea, pero ellos tienen teorías, tienen que ir a las aulas. Entonces el recinto ya no aguanta más y necesita de la mano del gobierno, de las autoridades universitarias que nos van a, a suceder a nosotros, para que haya un par de edificios de aulas adyacentes al campo universitario, donde se pueda desplazar o la parte administrativa o se puedan desplazar varias facultades a esa Me voy a dirigir a, al vicerrector administrativo. Sí, es su, director, es su director, en el caso. En claro. el caso, porque... El, uh -huh. Sí, sí. Teniendo en cuenta estas necesidades, estas problemáticas de espacio, ¿se cuenta con el, el lugar sin que se afecte el parqueo en el terreno que hoy, hoy posee para hacer una infraestructura nueva o dos, como dice la sí. maestra? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días maestra. De, eh, gracias. Eh, fíjense que, lo que decía la maestra, se, eh, nosotros... Desde que llegamos, nos empeñamos en trabajar en la seguridad del recinto, tanto física como a otros niveles, y de identificación como universidad. Que cuando alguien llega al recinto, sepa que llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene carácter nacional y cuya simbología es la misma donde quiera que esté la UAS, sí. ya sea en cualquier... Eh, recinto centro inclusive fuera del país porque la UAS tiene un, una extensión en Nueva York eh, y entonces por eso se hizo esa obra con gran esfuerzo nuestro un esfuerzo en términos de disponibilidad de recursos, con recursos limitados como nos manejamos pero con el esfuerzo, el empeño logramos pues que se hiciera lo que se ha hecho hasta ahora ahora bien eh, ¿Dónde estarían los terrenos? No, no tenemos que sacrificar los parqueos. Al contrario, tenemos que ampliar los parqueos es más. Sí, los parqueos ya no, quedan pequeños. Que... Sí. No, se para muy pequeño. el crecimiento que hemos tenido, ya la maestra señalaba eso, eh, y entonces eso demanda de, de nuevos terrenos para, constru para construcción. Entonces, y esos terrenos están ahí, inclusive agricultura que está, inclusive los terrenos ya donde... No han cedido, terreno. no, no, ya no ha cedido, además, todos el los comedor. todos los terrenos que tiene el recinto fueron cedidos por Agricultura desde el inicio. Y todavía hay terreno disponible. Saben que Agricultura tiene una finca en Mata Larga, eh, o sea, tiene posibilidades. Además, ya la, las oficinas de Agricultura están, pronto tendrán dentro de la ciudad, que antes estaban fuera de la ciudad. Entonces existe la posibilidad, afortunadamente podemos decir que hay terrenos del Estado que están adyacentes, y como la universidad en función de la educación superior es una prioridad, entonces nosotros pensamos la posibilidad de que esos terrenos, si hay una disposición del gobierno de construir, que esperamos que la haya, porque es una necesidad urgente, de la UAS, del recinto de San Francisco, como decía la maestra, de nuevas aulas estamos hablando que se harían...? Eh, hay una necesidad de por lo menos 30 aulas inicialmente. Sí. El déficit actual anda alrededor de Tenemos 30. Tenemos 109 aulas. Entonces, pues necesitan tres edificios. Eh, tres edificios y la idea es, porque todas las edificaciones que hay en el recinto fueron construidas con la lógica de, de aulas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? coger de esas aulas, tanto para oficinas administrativas como sí. para laboratorios. Uh -huh. Lo que entonces Adaptar. se plantea es que se haga un edificio de laboratorio okay. y un edificio de oficinas administrativas, y entonces esas aulas que okay. se están ocupando Ahí, en esas sí, áreas, se se se se se vuelve, pero no además grande. se maneja el criterio de uniformidad en términos de lo que son una construcción para oficinas administrativas, porque ya hay una estructura administrativa definida que tiene el recinto, Sí. de un personal que tiene que dar respuesta a las necesidades de apoyo a la docencia, como decía la maestra, la investigación y la extensión, pero además eh, un edificio de laboratorio, porque en ocasiones nosotros tenemos laboratorios diseminados en distintos edificios, y eso no es, eso no es por razones de seguridad y por razones pedagógicas y por razones de poder usar mejor los recursos tecnológicos eh, de, de docencia es necesario la construcción de edificios de laboratorio que nos permita concentrar todo y me mejorar esos laboratorios, mejorarlo Claramente. en términos de eh, espacio físico, en términos de instalaciones, Claramente. en términos de tecnología, en términos de adecuación para que nuestros estudiantes y los profesores puedan eh, de, desarrollar prácticas adaptadas a, a esta realidad que tenemos de que de, de, de profesionales tenemos que egresar profesionales que cada vez tengan mayor nivel de competencia y eso Así es una es. garantía en la medida que podamos uh -huh. habilitar laboratorios adecuados. Correcto. Maestro Alvin Toribio, también usted al frente como pieza fundamental en esta gestión, ¿cómo pasas balances ya estos años del todo el esfuerzo y el trabajo que han puesto de disponibilidad de la región y el país ofertando una, eh, una gran cantidad de estudiantes cada año graduados de la UAS? Cómo lo pasas, eh, Buenos días. Buenos los días, tres, un placer. Realmente creo que esta gestión ha tenido grandes logros en los diferentes aspectos a los que estamos comprometidos en la dirección de nuestro recinto. En el aspecto docente ha habido bastante avance porque se ha implementado eh, ofertar con data show, para que se dé mejor docencia, con aulas especializadas, todo eso son avances que nosotros hemos puesto en esta gestión. Y todo lo que es ese andamiaje en el aspecto administrativo, como los parqueos, eh, pavimentación, son cosas que de manera indirecta van a en favor de la parte docente. Claro. Porque hay una parte psicológica en un docente y en el estudiante que si camina por un lugar sin enlodarse sus pies, sin mojarse, cuando llega al aula llega en condiciones agradables claro. para dar su docencia. De manera que todos estos aspectos que se han logrado son ah, realmente sí. en favor de la docencia principalmente que es el propósito principal de nuestra universidad la parte docente Por supuesto. aunque también la investigación y la extensión son de los pilares que tenemos hablando, como compromiso. Hablando de esa parte docente todos sabemos que tener un aula testada de estudiantes imposibilita la enseñanza ¿cuál es la realidad que se está viviendo allá? donde hay excepciones eh, que tienen más de 70 y 70 estudiantes ¿cómo se hacen? Bueno, realmente eh, dependiendo la carrera porque ah, también, también tenemos aulas razón? que no tienen muchos estudiantes o sea, no son todas que están en esa condición eh, la, aquellos que están en el ciclo básico son las que tienen mayor cantidad de estudiantes pero ya cuando están avanzados en la carrera eh, ya las aulas no tienen tantos estudiantes 30, 35. van bajando de manera que no es en su totalidad que están abarrotadas de estudiantes entonces para ello es que tenemos esa necesidad de construir mayor cantidad la de edad. Maestra, una una cosa hemos hablado de aspectos o un recuento de la gestión sí. en miras de que próximamente tendrán tendremos elecciones y pudiera darse el caso, no sé si usted está aspirando a continuar en, la, en los destinos de la UAS aquí, pero ¿qué ha pasado con la situación de los maestros que ayer hubo una asamblea? Si se han puesto de acuerdo, si vamos a tener un poquito de paz y de concluir, o de tener un año docente sin muchas interrupciones. Me gusta mucho cuando eh, tú y Vladimir dicen presente, pues sí. yo me incluyo, yo me incluyo sí. yo también. Sí, sí, sí. Eh, es precisamente decir, para darle sí. el, el ambiente sí, claro. de que hoy hay docencia, tanto y digo arriba y abajo, y abajo. arriba es allá la UAS. <risa> nosotros sabemos que nosotros. Eh, déjame decirte que eh, el profesorado de la universidad, eh, primero decirte que no hay religión en la UAS. Ah, oh, ya. Y que yo fui elegida por cuatro años y aunque hubiera reelección, eh, porque me lo propuso el rector, me decía, Carmen, vamos a ver, vamos a probar la reelección porque tú te puedes reelegir." Yo le decía, no, señor rector, ya yo concluí. Yo tengo 30 años trabajando a favor de esta institución y es suficiente. Me elegí por cuatro años para hacer un trabajo en este recinto y entregárselo a otra generación. Que haya continuidad. Que haya continuidad. No me interesa eh, quedarme en la institución. Y me voy a someter al proceso de un 75% de jubilación y el 25% es para yo impartir tres sesiones de clase. Bueno, que no podemos permitir sí, que también sí. se nos retire no, no, la no, experiencia y la docencia sí. y de, de manos suyas. ahí con tres sesiones de clase para ayudar, para sí. orientar si el que, el que me suceda a mí se deja que yo le oriente, orientaré. Así es, maestra finalmente... Sí, pero yo quiero decir que sí. los profesores sí. hicieron una asamblea y que realmente la UAS merece que el gobierno le dé una mirada y que esas reivindicaciones de los profesores sean tomadas en cuenta. La medida de ayer de que no se suspenda docencia, sí. sino que se hagan otras actividades, sí. me gustó muchísimo y las apoyo. Correcto. Maestra, la música no indica que nos sí. queda, que ya se nos acaba el tiempo, pero no sí. quisiéramos terminar sin que usted nos diga y le diga a la comunidad educativa, ¿cuál ha sido la clave en esta gestión? Que desde que llegó ha encontrado de frente un sector opuesto a las realizaciones positivas. Sí. ¿Cuál ha sido esa clave? Esa, esa, esa, esa, esa clave es, para mí, que soy una mujer cristiana, la luz del Espíritu Santo okay. y el trabajo. Sí. El trabajo, Constable. entonces se cansó esa, esa parte de la universidad de hacer oposición Porque encontró académicos, nosotros no somos políticos, todo el mundo es político Pero la prioridad en la universidad, en la academia, en la docencia Es el trabajo y es sacar nuestro recinto como la principal universidad de la región nordeste Muchísimas gracias. Qué bien, gracias, bien. A gracias a ustedes por ustedes haber estado. Por estar, mañana doctor. la inauguración de la puerta a las 10 de a la mañana. A las 10 mañana. de la mañana, los esperamos. Por, por el... supuesto, así que importantísimo evento, inauguración de la puerta, identidad de nuestro recinto San Francisco de Macorís, con la presencia del señor magnífico rector, el doctor Iván Grullón Fernández. Nos vamos a una breve pausa, gracias maestros por haber estado con nosotros. Una breve gracias pausa a ustedes. y retornamos de una vez aquí en la Mañana. Gracias.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 Bueno, gracias por gracias. permanecer con nosotros en De Mañana. Una entrevista interesante salud, y sobre salud, todo, salud. Salud, salud, salud, salud. salud. Bueno, sí, sumamente interesante los esfuerzos que se están realizando desde este recinto para brindar una educación de calidad. Eh, tenemos un video que nos apunta a producción de otro incidente, de una re situación violenta que ocurrió. Vamos a ver las imágenes que nos acaba de llegar de último momento, de una situación donde dos personas... Yo creía que eso ya era superado. Agredidas con machetazos. Ellos peleando machetazos. <risa> con machete. Yo creía que eso era superado. <risa> Ay, ya, ya, ya, ya. Vamos a ver si la... Eso no se son. puede, eso debe, de, eso debe de erradicarse aquí. Una sociedad parece primitiva. Bueno, en lo que llega el video... Mira, eh, yo pensando con lo que fue tu tema, es interesante y es oportuno advertirle que Estados Unidos, y ha sido la política del presidente Donald Trump, la de cerrar las brechas de inseguridad de su territorio. Y es evidente, puesto que hoy las fronteras, producto de este tipos de relaciones y de tráfico eh, adecuado y legal de las personas, donde yo me movilizo, de paseo, de negocio, en cualquier parte, requiere a la vez, porque a través de esa frontera se, se pasan también todos los delitos. Bueno, tenemos ya listo el video, señores. Quiten a los menores de frente de su televisor. Esto no, no queremos poner mucho tampoco. Eh, no debiera ocurrir. Los seres humanos tenemos que resolver los conflictos de forma más civilizada. Eh, dialogar las diferencias o ir a la justicia en caso ya de no resolverlo individualmente. Ahí estoy viendo personas que tienen armas. Bueno, llega la policía. Eh, exacto. Tienen armas de fuego y ellos dos, cada uno con una arma blanca, tratando de enfrentarse. Ay, Dios mío. Qué forma. Qué dos charlatanes. ¿Qué sector es este? ¿Viste el valle? Viste el valle. Viste el valle. Es increíble. Vamos a cruzar el amor. Pero deben estar presos. Eh. Deben de ser desarmados y, y sometidos a la justicia. Eso no es juego. Además del mal mensaje que se le está mandando a la población, de resolverlo todo con violencia, así no debe ser. Lo todo estamos presentando adulto. para que usted vea que estos hechos ocurren, pero que no y, se recluta. Y con niños cerca ahí. Claro. Que usted, fue a plena luz del día mensaje en la calle? Que están aprendiendo ellos. Esa no es la forma. La vida hoy día no vale absolutamente nada, no vale. Bien, pero y la policía no, en el medio. La policía en el medio y ni siquiera respetan a la autoridad. Ya hoy día la policía no representa absolutamente nada, lo que, está, lo que se está viendo. Pero mire, el policía pudo haber estado herido ahí. No hay forma de detenerlo a la fuerza y llevárselo preso a los dos. Así no Mira. La policía ni, ni puede con él. Claro, puede dispararle. Y darle un tiro en la rodilla. Que le hagan eso a la policía en Estados Unidos. A ver cómo la, la policía de otro cualquier Ese león país... Había que a la fuerza, a la fuerza lo tranquiliza. Qué pena que sí, nosotros no, no tenemos métodos, la policía no está instruida sobre métodos de prevención pero tampoco de contrañimiento de un, act, de un acto como este, porque mira, eh, bueno, también dos viejos ya eh, que debieran estar en su casa cada uno tranquilo, pero eso puede generar una, una trifulca una familiar, tragedia, tragedia familiar, porque totalmente. y si tienen hijos jóvenes, así es. y nadie y si... lo podía contener, bueno, bueno esas no... son cosas que no... En el WhatsApp nos escribe María del Carmen Tejada, de acá de San Francisco Macorís, amaneció, nos manda un mensaje, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, nos libre de todo mal, Así nos libre es. de gente, falta de cerebro, que quiere solucionar su problema con la violencia. Líbranos, Señor, danos sabiduría Líbranos. y un lindo día. Gracias, María del Carmen. Joel Martínez, Joel Martínez dice que la movilización en estos momentos de la UAS recinto San Francisco en virtud del silencio que guarda el fiscal Reyes Victorio Reyes con el asesinato del compañero Vladimir Lantigua la Valdera exigimos justicia, ya basta el silencio que se presenten los responsables de la muerte de Vladimir ya justicia para Vladi Joel es el presidente del Felabel y presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos acá en el recinto UAS San Francisco de Macorís ahí está la información bueno, pues, prensa que se dirija ya a ver los incidentes que se están acaeciendo porque parece ser que es ahora. Así es, lo acaba de decir. Se moviliza en reclamo para que se den se, se den los nombres, se arresten a los culpables de la muerte de Vladimir la Antigua. Recuerdan ustedes muerto en una movilización justamente. Hasta Nos vamos mañana. por ahí. Retornamos mañana. Bye, bye.